¿No has visto a Laura? No, no la he visto, ¿tú crees? Ah, estará enferma. Es que siempre que la veo, la veo como... como débil, como desguanzada, pálida, para que me entiendas. Se fue de vacaciones. Wow. Mm -hmm. Mm -hmm. ¿A dónde dices que se fue?